En primer lugar creo que estamos generando un acuerdo donde el beneficio es para todos eh, y es extensivo a, a toda la comunidad. Eh, la posibilidad de mejorar las prestaciones de, de justicia, de facilitar eh, un ámbito que garantice pleno acceso, que mejore el trabajo de cada uno de los de los magistrados, de los profesionales, y le brinde a, a los ciudadanos la posibilidad de tener un pleno acceso a, a, a la justicia y que a su vez identifique un lugar eh, concreto en la, en la ciudad donde se desarrolla la actividad. Eh, judicial nos parecía muy importante el recuerdo del de doctor Gutiérrez hace referencia a algo real, concreto pasó eh, en esa inauguración donde el poder judicial fortalecía su infraestructura en la, en la región Tenían desarrollo un proyecto importante en, en Reconquista eh, nosotros veníamos teniendo desde hace tiempo el reclamo de las mejoras de las infraestructuras en, en el edificio de tribunales actual, largamente superado con muchos alquileres para nuevas dependencias de juzgados que fueron surgiendo y allí surgió ese diálogo de cómo encarábamos Casilda y, y Rafael. Las dos van a estar en marcha las dos, eh, a partir de hoy teníamos terreno en Casilda, no teníamos eh, terreno aquí en la ciudad de, de Rafaela, y allí surge lo que ustedes escucharon, la posibilidad de, de utilizar este predio y que nos permita resolver varias cosas, eh, tener una institución de... <coughs> de justicia eh, en un lugar eh, importante para Rafael y para, la, y para la región de fácil acceso contar con eh, infraestructura para el consejo municipal eh, y uno escuchó largamente este tema de, de creo que cada periodo del consejo tuvo y, y ha tenido la preocupación de su lugar eh, y siempre la dificultad de eh, los presupuestos para hacerlo o el momento para hacerlo o de dónde sacábamos los recursos para hacerlo y siempre seguramente había alguna necesidad eh, que se consideraba prioritaria antes que realizar el consejo eh, creo que aquí tenemos la posibilidad de unir las necesidades físicas de terreno eh, de los poderes locales, el municipio también necesita espacio, el consejo eh, es una vieja aspiración de poder tener su edificio propio y, y dar eh, un salto cualitativo en la infraestructura eh, judicial. Para nosotros, gobierno provincial, poder contar con esta infraestructura eh, nos facilita enormemente la inversión. Porque partimos de un terreno muy bien ubicado, que nos satisface a todos para el desarrollo de, de esta tarea.